Locura de chileno, una cantidad de lo que se ha vendido nunca en la vida se vendió así. ¿Nunca habían vendido tanto? Nunca me vendió vendido tanto, gente por todos lados, por todos lados. Sí, ¿Colapsado locura. de realmente? Colapsado, llegaron cinco micros, cuatro micros llenos de, de gente chilena, locura. ¿Qué es lo que más le vendiste? Cigarritos, Lucky, eh, Malboro, todo, todo todo, lo que había acá, para el lado pasó. ¿De dónde viene? De Chile, Valparaíso. ¿Te estás volviendo a tu casa? Sí, hoy. ¿Y por eso estás haciendo las compras? Aprovechando la diferencia de valores. Contame, ¿qué estás llevando y en dónde has visto más diferencia? En todo. ¿En todo, todo. les conviene? Sí, mayormente sí. todo. La comida y distintos los sabores y todo acá. ¿Estás llevando queso? ¿El queso también está barato para usted? Muy barato. El kilo muy barato realmente. ¿Estás sí. llevando cosas de limpieza? Ya, también Sí, muchas cosas. ¿Un tercio? ¿Puede ser que pagues un tercio de lo que pagas allá? sea que sí, que es un tercio, otras uno un cuarto, hay otras que son dos veces la diferencia. So, contame, ¿qué has comprado? Por ahora eh, los detergentes, el aceite, la harina es lo que más conviene y ahora mi esposo fue a buscar las leches, así que... ¿Conviene tanto? Ahora conviene, sí. Conviene venir al por mayor a cada vida. Para la familia llevamos generalmente los bueno, detergentes, bueno, bueno. los vale. aceites, las harinas. Ahora conviene el cambio. Cuando viene mi hermana, sí, lleva de todo.